Hey, what's up everybody? Today we're gonna just open this box. Lo último en mochila para senderismo es lo más reciente y nuevo de Nature hike, como se diga esa marca. Que aquí es lo, lo único que viene. Viene así de esta manera, como que dobladito. Está. Güey, <ríe> se ve. Sumamente pequeño Creí que si sí, iba a ser un poquito más Grande zona El peso neto con la bolsa esta Es nada más Y nada menos y nada más que De 558 ¿Ah, cabrón Sí que es muy poco No podría como que decirles una cantidad Exacta pues también no sé si está Se supone que En general la Esta cosa pesa como unos 600 gramos Según eso marca Vamos a ver si alcanzan a ver 495 eh. Ahora sí Vamos a empezar O a completar Este gran unboxing eh, Estoy demasiado Pero demasiado chetos <ríe> bro Vean nada más Esta gran hermosura Maravilla Vamos a ponerlo más o menos de, de este modo Tengo que decir que a primera instancia Tiene una gran puede muy rico A nuevo Esto está excelente Aquí puedes albergar cosas Ojalá tuviera como que algo como para Nada más amarrar Porque pues se ve flojo Pero creo que ya llena la mochila sería diferente Vamos a ver nada más Que viene de este lado que sería más o menos las especificaciones, eh, claro que es en chino. chino, en un perfecto chino mandarín, <ríe> y este ya sería en inglés, dice que es 30 más 5 litros, en total un 35 litros, bueno, aquí también confirma, bueno, en general, se ve, entonces es una mochila sin estructura, pero bueno, eh, no hay ningún problema en ese sentido, pues nada de mis mejores mochilas es la 3F, de, ya después lo voy a, a comentar cómo es. Pero tengo que decir que esto tiene una pinta excelente. Eh, qué bueno que tiene, mínimo esto. Porque, oh, esto está duro, güey, a la chingada. Excelente. Pero me hubiera gustado que fue, estuviera más acá arriba. Esto, wow, eh. Sí, que está sumamente duro. Está muy, muy, muy bien. Ahorita en estas primeras sensaciones. Por este lado, tengo que comentar que... Pues sí, se puede sacar esto. <risas> así de simple, así de fácil. No sé qué sea, ¿eh? Pero hasta el material está como que medio brilloso. En sí, eh, bueno, en fin. Esto se lo podemos retirar, ¿eh? Como tal lo que acaban de ver. Voy a colocarlo, de hecho, de este lado. Lo raro es esta cosa, güey. Porque viene esta cosa aquí. O sea, ¿qué, ¿qué colocas o por qué viene? Es como que, no sé. Bueno, en sí, aquí ya tenemos esta parte que es la que se va a ajustar a nosotros. Es demasiado simple, ¿eh? eso sí tengo que decir. Entonces, por eso también compré una cangurera. Porque voy a sustituir la cangurera por algo aquí. Aquí como que puedes colocar cosas, pero bueno. Es una mochila... Eh, algo rara, la verdad, esto está excelente, que se pueda agarrar con la mano, me hubiera gustado que fuera con dos, entonces que fue un poquito más largo, pero nada mal, eh. es el mejor material al día de hoy, que se supone que es este, esto creo que sí es Dainima, y este es parte de x -pack. me sorprende demasiado el precio, eh, ya en su momento vamos a ver si en realidad es totalmente impermeable o algo así Lo que sí tengo que comentar Es de que, wow, tiene algo para acá abajo Ya sea por ejemplo colocar aquí abajo, eh, no sé, algún tipo de esterilla otro tienda de campaña por afuera Y esto, en la mochila anterior la verdad dice, dije que era muy buena opción No está nada mal del lado también tiene pues este material que es medio estiré es, se estira como no pero también tiene estas partes para ajustar o okay, que simplemente colocar entonces wow eh. muy muy eh, de, en serio que pesa muy poco eh. a ver vamos a pesarlo ahorita que le acabo de retirar esa cosa no sé si se pueda es que es algo voluminoso en cierta manera lo último ya sería acá arribita Esto me gusta o Me hubiera gustado también que fuera dos Este, oh güey Pues por eso también está algo Chiquita Esto es expandible Como tal, como una mochila que se llama La 3F Esta es como que una segunda parte Y esto pues Es de hacer Es cuestión de hacer nada más esto Un punto para mí un poquito malo en La parte de arriba pero bueno. A ver. El material de verdad. Que guau. Wow, eh, excelente. por Eschor High. Eh, así es como viene más o menos por adentro. Viene un pequeño. Oh. Viene esta cosa. Güey. Es un super puntazo. Algo que tiene la, la 3F también. Que tengo. Y es como que wow Es un. Bueno, porque nada más llega hasta aquí está Es algo raro, ¿eh? ¿Y por qué acá abajo, no? Y... Oh. Demasiado raro, pero sí puedes colocar algo ahí Creí que era un compartimiento sumamente grande, pero no Ya en su momento, en realidad es totalmente impermeable Lo mejor es el peso, como no, pues ya acaban de ver más o menos cómo es Vamos a sacar todo por afuera para que se den una idea de cómo es. Y el material, chetos, güey. O sea, yo creo que pusieron Dainima abajo para que aguantara, de hecho, el peso. Porque esto es x -pack. No se sé, ve como que esté sellado nada, pero bueno, vamos. <tose> Excelente, ¿eh? muchas felicitaciones la verdad para Nature Hike, la verdad, una mochila algo rara, pues ya vieron, principalmente esto, de que para qué será esta parte de acá abajo, sería como que lo primerizo, bueno lo secundario, lo segundo, pues ojalá hubieran hecho algo mejor que esto, pues es como que estoy pidiendo cosas, Tercero Pues en vez de colocarle esta parte de acá abajo Ojalá los hubieran colocado aquí Como para nada más asegurar las cosas Y no algo acá abajo Pero bueno, ojalá hubieran este, también puesto este Digo, ya están puestos, pero como ejemplo Otra cosa, como que digo, ¿qué onda? Pues es lo que está aquí en medio Esta cosa, la verdad Pues voy tengo que investigar bien ¿Para qué es o qué es? Y lo, la última incógnita, esta cosa. ¿Por qué tiene esta parte aquí, güey? O sea, es como que le vas a colocar algo. Algo raro. Y tercero, pues ojalá esto lo hubieran hecho de una manera más acá. Porque pues se supone que sí, es nada más como para la cintura. Pero lo hubieran hecho con más agarre. Entonces hasta aquí nada más las primeras impresiones. De esta nueva mochila de Natural Hike. De hecho un precio que dices. Shit bro. Por cierto mm. nada más dejen nada más medirla. Así sin haberla supuestamente de, desplegado. Mide 53. 52 aproximadamente de, de altura. De largo. Por unos 30 centímetros. Y ya con esta parte de acá hasta arriba Hasta donde llega Tal vez no se ve todo en todo, el, eh, todo lo que abarca en el video Pero se, son como 70 de largo Ahora sí expandiendo esta parte de acá arriba Ya después pues bueno como les digo Se va a hacer más este revi gran review Hasta pues aquí el video de hoy Muchas gracias por ver Y pues denme like wey, y suscríbanse Si no pues como chingados voy a presentar más productos Gracias.